Estamos hablando de un proceso, a todos nos gustaría que ese proceso ojalá tuviera la, la capacidad en algún momento de, de circular a la velocidad del sonido y por lo tanto que en muy poquito tiempo pudiéramos conseguir los cambios que necesitamos, los profundos, complejos y sistémicos cambios eh, que se necesitan. Más bien sabemos lo contrario, que los procesos de, de cambio son, son lentos, a veces lentos, a veces desesperadamente lentos, aun cuando se esté cambiando, y en ese sentido se genera un espacio que cuida, que, que refleja muy bien esa expresión que tú has utilizado del mientras tanto, hay un espacio entre lo que deseamos y una meta y una realidad cotidiana. Ese espacio es obvio y es objetivo que en, que en estos momentos en muchos contextos, en muchos centros educativos, en todas las etapas escolares se está llenando de momentos difíciles, de momentos de angustia, de ansiedad, de insatisfacción en las propias familias como en los propios alumnos con momentos de marginación, de menosprecio, de maltrato en algunos casos, de fracaso y de, de sentimiento de impotencia en sus aprendizajes. Y para una familia en particular, que son las que lo viven luego día a día, es muy difícil soportar eso durante mucho, mucho tiempo. En ese marco lo que cabe nada más es lo primero decir es respetar todas las decisiones. Respetar, ayudar a las familias, a las papás y a las mamás, a analizar la, la realidad, a pelear y comprender hasta qué punto dónde están y la, y, y la realidad que a ellos les, les, les compete, porque esto no se puede generalizar, es más o menos modificable, y acompañarles en sus decisiones, sean las que sean. Lo que hoy sabemos, obviamente, y ahí está, y está plena inclusión, y hay muchas familias en plena inclusión, tanto que pelean y dicen, adelante, yo estoy dispuesto, aunque... Y lo dicen en un acto de extrema generosidad... Lo misma generosidad que a veces nos han ofrecido los voluntarios que han puesto su brazo para una vacuna sabiendo que estaban en riesgo o en otros ámbitos ha habido otros ámbitos, personas que han dicho aun sabiendo que tal vez nosotros no vayamos a ver y nuestro hijo no vaya a disfrutar de esta escuela inclusiva que ahora deseamos, vamos a pelear. Porque solo desde dentro, solo cuando la realidad nos fuerza a cambiar, solo existe esa posibilidad desde fuera, desde la teoría, vamos a cambiar, vamos a mejorar, para que, pero si no tenemos a los niños y a las niñas poniéndonos todos los días ante el desafío de sus necesidades de apoyo, sin esa realidad el cambio es entonces ya no lento, sino seguramente inapreciable. Pero ese es un riesgo, es un riesgo porque eso llevará, llevará tiempo y por lo tanto es comprensible que algunas familias digan yo no quiero para mis hijos estos años porque no les podemos congelar, no, les pode, no podemos decir, mira, los metemos en un proceso de invernación y cuando el centro haya mejorado los, los volvemos a la vida. Para los niños, para las niñas como para nosotros mismos, cada día cuenta, va pasando y es muy difícil cuando en ese proceso somos conscientes de que hay situaciones que las hay, de injusticia, de maltrato, de, de, mal, de, de poco cuidado del bienestar de esos, de, esos, de esos niños. Pero lo mismo que aceptamos anhelamos y apoyamos y deberemos apoyar a esas familias dispuestas a pelear por esa transformación desde dentro, respetaremos y cuidaremos también a quien decida apoyar, como ocurre en muchos casos, que ese proceso siga, porque también ese proceso necesita apoyo desde otros lugares. Apoyaremos que tomen esa decisión específica para sus hijos y estaremos con ellos acompañándoles porque es una decisión, por otra parte, personal y familiar.